el artículo del proceso sin afectar lo que es la pretensión, el abandono, el demandante podrá iniciar cualquier proceso con la misma pretensión un año después de notificado con el auto que declaró el abandono del primer proceso. Eso quiere decir que tiene que ser después de un año y se extingue eh, con excepción de que se extinga el derecho pretendido cuando por segunda vez se haya declarado el abandono del proceso. Es decir, inicias nuevamente otro proceso y es declarado el abandono con la misma pretensión, ah, ya, ya no puedes volver a solicitar ya o iniciar otro proceso, este ya se extingue. Los presupuestos del, del abandono son, el proceso se encuentra en primera instancia cuando hayan transcurrido cuatro meses en que se realice eh, el proceso estuvo paralizado. se computará para efectos del abandono. Luego también tenemos las excepciones cuando la paralización del proceso se debe a las causas de fuerza mayor y que los litigantes no hubieran podido superar con los medios procesales a su alcance, transcurrido este plazo, el beneficiado con el con el con el abandono realiza un acto de impulso procesal. ¿Ya? No se considera actos de impulso los, del proceso aquellos que no tienen un propósito de activar el proceso, ¿ya? No solamente es presentar este escrito, sino que tienen que impulsarse el proceso. ¿Ya? La improcedencia del abandono, no existirá abandono en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia, en procesos no contenciosos, en los procesos que se dictan pretensiones imprescriptibles, en los procesos que se encuentran para sentencia, salvo que eh, se estuviera pendiente actuación cuya realización dependiera una de las partes, y en este caso el plazo se cuenta desde la, desde la notificación de la resolución que dispuso dicha actuación, en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la demora en dictarla fuera imputable al juez o la, continu o la continuación del trámite dependiera de una actividad que la ley le impone a los auxiliares jurisdiccionales o al ministerio público o a otra autoridad o funcionario público que deba cumplir un acto procesal que ha sido requerido por el juez y en los procesos que la ley señala, ya que lo regula el artículo 350 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son estas consecuencias de declaración del abandono prescripción extintiva? De acuerdo a lo que regula el artículo 354, y medidas cautelares, ¿ya? Eh, esta prescripción extintiva es interrumpida por el emplazamiento, sigue transcurriendo como si la interrupción no se hubiera producido y consentida o ejecutoria de la resolución que declara el abandono del proceso, quedan sin efecto las medidas cautelares y se archiva el expediente. Eso quiere decir que si se ha dado la declaración del abandono cualquier medida cautelar que se hubiera impuesto, va a, ser, eh, va a quedar sin efecto, ¿ya? Hasta aquí hemos concluido el día de hoy, creo que ha estado muy buena la participación de ustedes, ha estado claro el tema, no sé si tienen alguna otra duda o consulta que realizar, creo que no, todo ha estado correcto, sí. Dime Mirta. Doctora, en el caso del abandono, por ejemplo, si uno hizo el proceso, su proceso de reposición, ganó el proceso, ya está repuesto judicialmente, y a la par... Este, él hizo el proceso para que le paguen por todo aquello que había dejado de percibir, pero eh, pasaron la etapa conciliatoria, concilia no conciliaron y el proceso se archivó, se supone que ese archivo también se dictara en abandono en ese caso, doctora, o solamente se archiva y se, vuelve, se puede volver a desarchivar para continuar con él. No, creo que es mi internet, a ver, Mirta, un ratito. Ya, ahora sí, a ver, Mirta, si te escucho mejor. Ok, doctora, ¿ahora me escucho mejor? Creo que sí. Ya. Uh -huh. Doctora, le... A ver, Mirta. En el caso de que un trabajador, una persona ha hecho su proceso judicial, ha ganado el proceso, actualmente ya está repuesto, eh, y a la par él hizo el proceso para que le, le pagaran todo aquello que él dejó de percibir en ese tiempo que no estuvo elaborando, Pero este, por motivos X, eh, eh, dejaron el proceso y se archivó. Al, al archivarse este proceso también para cobrar los beneficios, ¿también se declara en abandono o no? No, porque el abandono, eh, si el proceso ha sido archivado, no puede ser declarado en abandono. El abandono es cuando hay... Eh, ya no hay actividad dentro del proceso, ¿ya? Y específicamente no plazo eh, establecido en la norma para que haya una adecuad judicial de abandono. abandono Porque entiendo que está archivado por una causa específica determinada por el juez. Uh -huh. Ok, doctora. Muchas gracias. Ya. Dime, Emma. Doctora, buenas noches. Eh, no le he entendido. Noche. ¿Y cuál es el plazo para que se termine el abandono, doctora? El plazo eh, se computa, acá establece, hayan transcurrido cuatro meses en que se realice acto procesal de impulso del proceso. Si durante esos cuatro meses no ha habido ningún acto procesal en que pueda impulsar el proceso, el juez va a veces, a veces los abogados presentan cualquier escrito, para decir, ah, no, si sí ha habido este, actividad en el proceso. No, estos actos tienen que estar destinados a impulsar el proceso. O sea, precisamente sean actos procesales, quizás, eh, quizás el proceso se interrumpido porque se ha solicitado una pericia, se ha solicitado cualquier acto que todavía no puede realizarse por una causa que no es imputable a alguna de las partes. ¿Ya? Ya, doctora porque justamente esa era eh, mi duda no porque eh, si presento y lo dejo igual entonces supuestamente debería de continuar ¿no? a partir de un escrito o un acto que indique movimiento dentro del proceso Muy bien, Emma, correcta. Dime, David. Eh, más o menos sobre ese caso, mi sobre el, sobre el abandono, eh, si, bueno, un caso más o menos que ha pasado. Eh, si eh, el abogado que llevaba el proceso muere, y la otra parte, digamos que como no está tan enterada, el demandante no está tan enterado del proceso, este, y bueno, recién se entera muy tarde, ya pasando, digamos, cuatro meses que su abogado falleció y no se impulsó el proceso y se archiva el, el proceso. este, ¿Puede seguir el proceso desarchivándolo? David, disculpa, ¿me podrías volver a repetir? Ah, si se da el caso eh, que, por ejemplo, fallece el abogado del demandante y han transcurrido los cuatro meses y el proceso ha sido archivado, ¿Podrían solicitar desarchivamiento y continuar con el proceso o ya no? ¿Que ha sido declarado el abandono? ¿O hmm. ha sido archivado? Ah, ha sido archivado. Bueno, estoy seguro, de... estoy planteando más que todo. Ya, pero en realidad si es una causa no imputable al demandante, pongamos, no, o al demandado, ¿podría solicitarse argumentando pues de que ha habido quizás un... No sé, eh, eh, eh, eh, pero también hay algunos tipos de resoluciones o de, o de notificaciones que no solamente van dirigidas a los Conocimiento eh, por fallecimiento, por haberse encontrado. Eh, tu abogado, este, delicado de salud, el juez podría, pues, de manera excepcional, desarchivar el proceso y, eh, por ejemplo, en el caso del abandono, quizás tú podrías apelar él, argumentando, ¿no? Y que se declare pues improcedente o infundado el, pedido, improcedente el abandono, ¿no? Eh, pero tendría que ser debidamente argumentado, eh, señalando que tú no has tomado conocimiento del proceso, ¿pues no? David bajó su manito ya. A ver, Paula, dime. Doctora, una consulta. En el, en el régimen este laboral también, este cuando uno se presenta una demanda y, y luego te requiere el juez no documentos si y tú presentas y subsanas, ¿tienen que proveerlo del documento? ¿Tiene que estar proveído para contar los plazos o, o no es necesario? No te entendí, Paula. ¿Cómo que para proveerlo? Sí, es que el expediente figura a veces proveído o no proveído cuando está en, en, en trámite. Ya, pero eh, para computar los plazos para el abandono, si tú me estás refiriendo a ello, se computa desde la fecha, no desde que ha sido proveído, sino desde que entró la demanda y desde que la, se interpuso la demanda, hasta en cuatro meses no hay ningún... Impulso para continuar el proceso. Doctora, yo conozco un caso, por ejemplo, de una señora que presentó un documento, el juez le requirió documento, lo subsanó, lo presentó, respondió, y de ahí pasaron cinco veces y no lo, lo, no lo, lo ponen proveído, ¿no? No sé por qué eso es como darle, como que lo han revisado, ¿no? Pero, y... Dicen que si no le pone proveído, no puede responder. Claro, es que mientras que el Poder Judicial no, no admita o no tenga por recepcionado tu, tu escrito, te hayan notificado con si lo admiten o no lo admiten, si te declaran improcedente, infundado, no sé, cualquier sea la situación, tú no vas a poder responder. Lo que tú tienes que hacer, si es que el Poder Judicial no te responde, es volverle a presentar un escrito y diciéndole, oye, yo entro al plazo, te presenté este escrito, pronúnciate. Sí, pues porque de otra manera pasan cinco o seis meses y, y con, mientras dicen algunos abogados que mientras no le ponen en proveído, no se puede, este, bueno, que... se puede impulsar, sí. Llamando por teléfono, pero no este, se puede meter otro escrito. Dice, porque si me pones otro escrito, ya comienza a correr los, los plazos desde a partir del último escrito que haya puesto. No, no, no, no, no un ratito, no confundamos. Este, yo puedo, no nos dejemos engañar por los abogados. ¿sabes? Este, mientras que a mí tú no me notifiques la resolución, no me empieza a correr ningún plazo. Pero yo, como abogado, sí puedo presentar un escrito y decirle al Poder Judicial, ¿sabes qué?, yo te presenté mi escrito en tal fecha, hasta el momento tú no me respondes, no me notificas nada, pronunciate. Eso sí puedo hacer, ¿ya? Eso sí podemos hacer. Bueno, gracias, doctor. Claro, como dice David, sí, su escrito por celeridad procesal. Dime, Alex. ¿Qué tal, doctor? Sí, buenas noches. Sí, bueno, eh, con el tema eh, para, digamos un poquito como que dar forma a la figura un poco más concreta no hay algo hay en el caso civil hay algo que se llama el decoro de tu y qué quiere decir eso el paso del tiempo si bien es cierto un poquito no alejándonos de materia sí o no vayamos a la materia civil todos sabemos que cuando nosotros hacemos una demanda por responsabilidad extraconductual por daños y perjuicios, los plazos que nos da el Código son dos años. Entonces, de repente yo eh, fui víctima de un atropellamiento o me trajo mi carro y todas las, digamos, las pruebas apuntan a que la persona que... En diciembre, de repente, en 2019, de enero, yo tengo dos años, dos años para presentar la demanda. Si no presento ese, esa demanda, entonces el tiempo vence. Ahora, ¿qué pasa? El abandono del proceso lo llaman a lo que refiere la compañera. Si de repente eh, yo presenté el, pro, el, el por, de repente el juez mediante una resolución, no indica que hay que subsanar ciertos errores en algo que presenté algún escrito y yo no presento nada, entonces recién desde ahí pasa el tiempo. Y si de repente mi abogado era, pues, este, los abogados de Kiko Fujimori, ¿no? Que le dijeron que iba a ganar, entonces me avisaron durante dos años. Entonces ahí ya se solicita, ¿no? Prescripción, la prescripción por abandono, ¿no? Eso es lo que quería contar, doctora. Gracias. Muy bien, Alex. Correcto. Muy buen compartir, Alex. Muy buena apreciación, como siempre. Ya. A ver, hasta aquí hemos llegado el día, el día más especiales de conclusión del proceso. La próxima semana vamos a desarrollar lo que es la sentencia y medios impugnatorios para ya luego pasar a desarrollar lo que es el proceso ordinario laboral. ¿ya? Es decir, la próxima semana ya acabo y todo lo que es general. ¿ok? general, pero específicos en ciertos puntos respecto al derecho procesal laboral. ¿Ya? Ahora, en su plataforma hay una lectura. No sé si pueden visualizar la lectura. ¿Alguien ha descargado la lectura? Sí. Ah, lo que pasa es que la lectura sí, tiene doctora, sí. más fácil. es casi imposible de que ustedes la realicen tres horas ahorita, porque yo había pensado y había pronosticado repartir, pero como hemos estado dialogando y eso es bueno, en realidad... Siempre es bueno con ustedes. Eh, no creo que acabar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, no les voy a dejar para que expongan en clase porque va a ser casi imposible. Pero lo que sí voy a hacer es que hagan el trabajo en clase. Es de que tienen a eh, la mano, o por lo menos porque va a ser por grupos, este, que me suban eh, o me lo envíen por WhatsApp si es que se les hace muy complicado elaborenme un mapa mental sobre esa lectura. Ya, un mapa mental, ustedes saben de que siempre el mapa eh, parte de un punto y de ese punto empiezan a salir como que eh, pongamos como manitos, ¿no? Con los puntos más importantes respecto a la lectura. Es el tema que nosotros hemos desarrollado ahora en clase, pero de manera un poco, eh, es un, eh, un pronunciamiento que se hace, en un artículo de la Gaceta que hace un comentario respecto a esa forma más especiales de conclusión del proceso y eh, específicamente también hace una diferenciación con la anterior ley con la implementación de esta. Entonces, lo que sí necesito es que tengamos nota de práctica de esta semana y lo que van a hacer, no creo que me dé tiempo, como les digo, para que eh, lo puedan presentar en clase porque si no nos vamos a quedar acá hasta las 11 de la noche. y No creo que todos quieran quedarse hasta las 11 de la noche, yo no tengo problema, pero no creo que todos. Eh, y aparte para que también pasen un bonito día, mañana puedan descansar. Pero sí, les voy a dar un tiempo prudencial que tenemos exactamente 45 minutos para que ustedes en grupo me elaboren ese cuadro y me lo manden, si es que pueden subirlo a la plataforma, perfecto. Y si no, súbalo me lo mandan por WhatsApp. ¿Está bien? Correcto, doctora Correcto, está bien. Ya, correcto. Bien. Ya, tenemos exactamente 45 minutos. Ya empecemos a trabajar. Gracias. Formen sus grupos, si ustedes ya saben. Por favor, alguien puede incluir en su grupo a Walter, que es un compañero nuevo. Y por favor, Mirza, indícale a Walter, coordina con Walter para que le incluyes en el grupo del WhatsApp. <coughs> ya, doctora, voy doctora. a poner mi número en este momento para que el compañero me escriba. Ya. Dime justo. Doctora, es, eh, en la plataforma Semana 8, en mi plataforma no existe nada. Semana 7, porque lo que pasa es que nosotros tenemos una semana de retraso. Yeah, yeah, ya, ya doctora. Ya semana 7, la próxima semana voy a desarrollar lo que es semana 8 y 9, porque es sentencia y medios impugnatorios, no se preocupen. Ya. Yeah. Dime Dime. Doctora, buenas noches, le saluda Lenin Calderón. Dime Lenin. Doctora, eh, eh, por favor, eh, no estuve a la hora de que llamó lista. Tenía problemas de conexión, estuve insistiendo, me botaba y me botaba el sistema y me parece que ya tengo la señal un poco más estable. Si me pudiera considerar en clase, por favor, muchas gracias. Sí, Calde. sí Len, no te preocupes, todavía no hay más asistencia, ya formen sus grupos más bien para que hagan su práctica. Gracias, doctora, buenas noches. Ya, buenas noches. Fin, doctora, buenas noches. Buenas noches, Alex, dime. Doctor, over, sí. primer... Ay, yeah. Dime Alex, a ver, primero a ver, un ratito, over. Antes... Ver. Dime Alex. Alex. Doctorcito, sí, una consulta, mire, sí. eh, eh, la lectura está en el... ¿Me escucha? Sí, ¿Escucha? sí, Alex, sí. Sí, bueno, la, la, ya, la lectura está en el foro 7, dice, ¿no? Sí, en el foro 7. Ya, per perdón, Semana Z, ya. Ahora, este, lo que le entendí es que nosotros ahorita ya no vamos a exponer, solo vamos a hacer este, mandar el, digamos, mapa conceptual, ¿no? Sí, el mapa conceptual el mapa mental me lo envían, pero tienen que trabajarlo en clase Alex. Solamente como ah, ese grupo, Lindo, uno de ustedes nada más me lo envía. Uh -huh. Muchísimas gracias, doctor. Ya, dime, Over, Over, dime. Sí, doctora, buenas noches, disculpe. Eh, tengo entendido de que eh, tienen un grupo del curso, un grupo de WhatsApp. No sé si la administradora podría agregarme, por favor. Sí, mira, Mirza acaba de poner en el chat su número. Escríbele para que ella te pase el link para que puedas incorporarte al grupo. Ok, doctora, muchas gracias. Ya. dime Mirza. Doctora, disculpe. Eh, si bien es cierto, no vamos a exponer ahora por el tiempo, pero tenemos prácticamente... 40 minutos, si es que no es menos 37, para presentar la tarea dentro del horario de clases. ¿Se podrá extender doctor el horario? Porque leer las 25 páginas y hacer lo que usted está pidiendo en casi 40 minutos lo ve un poco difícil. No sé si podría extenderse un poco más, tal vez hasta las sí. 12. Sí, sí, yo creo que sí. Sí podría extenderse. ¿Un día más? Eh... ¿Un día más? Porque justo no, asmo, no, mismo, ya, la noche se lo envía. Ya, miren, a ver. No creo que todos se haya culminado, pero por lo menos me van diciendo, doctor. Les doy este lunes o martes para que me lo envíen. Gracias, Perry. Ya. ya, doctora, muchas ya, gracias. Pero avancemos, avancemos. No claro se que vayan, Gracias, sí, no, no claro sí, doctor. Alfredo Sedano. Corre, este. Alfredo me comunicó que le dije, por favor, que iba a viajar. Ya. Omar Shima Buenas noches, presente. Ya. Mariel Zongo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Gladys Surco. Doctora, presente. Doctora, disculpe, el compañero Joel Guerra está esperando al ingresarse, le ha acabado sus megas y ha llegado a su casa para conectarse nuevamente. Te pide que se le haga presente porque está en el salón. Pero yo no tengo guerra. Eso Joel es... Guerra palomino. Es palomino guerra. Ah, no, guerra ya. Palomino, palomino Joel. Ya. Okay. Sí, doctora, muchas gracias. No ya. Eh, Tito Wiñape. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Uchupe. Presente, doctora. Valenzuela Bellido. Presidente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Teófilo. Vargas Cuenca. Presente, profesora, buenas noches. Alex Vega. Justo Villano. Visaga Álvarez. Rodolfo Visaga. Milagro Yactayo. Estefany yeah. Sea. Estefany... Jesús Úñiga. De doctora? ¿Me escuchó? Sí, sí te escuché, Jesús. A ver, la última vez que llamo a los que faltan, ¿ah? ¿eh? Doctor John. Buenas noches. He estado en clase, doctora. Estaba haciendo el trabajo con mi compañero y se me fue yeah. la... Ya, Aikipa. Aikipa, más, no está. Arapa, Pérez, Luz Marina. No está. Astonitas. Tampoco está. Isidro Condori. Ya. Ya te escuché, Isidro. Entrecortado, pero te he escuchado. Mayra Mera. Mayra, no, ya. Murgüeito no está. Doctora, disculpe. Marcos Nerías. Sí, compañera Cidro, yo te escuché. No, no, doctora, disculpe, este, la doctora, la, la, la compañera Luz Marina Arapa tiene problemas mm. con su audio. Pero está en clases. Ya, ya. ok. Gracias, doctor. Doctora, disculpe, buenas noches. Habla el alumno Guerra? Sí, Guerra, yo, yo te marqué tu asistencia, no te preocupes. Gracias, doctora, tuve problemas con internet. Ya, yeah. a ver, Mayra Mera no está, Murgueto tampoco, Marcos Nería. ¿Sí? Doctora. Sí, dime el Cides o sí. Alex. ¿Quién está hablando? Traten de levantar su no, mano, Alex. por favor. Okay. Alex, ya te, ya. Mar ya te, sí, ya te marqué así en la asistencia, Alex, no te preocupes. Sí, porque me ha agotado el sistema, gracias, eh. doctorcita. Ya. Bruno Palomino tampoco está. Doctora. Julio Ramírez. Julio si me, Ramírez, me... sí. La compañera Mayra Mera Pinto está retornando de viaje, parece que se le ha... Eh, ha perdido la conexión del internet, pero está también, ha estado todo, todo, toda la hora en el aula, doctora. La compañera. Ya, Mera Pinto. Ya. Así es, sí, sí, sí, doctora. ¿Tiene problemas de internet, sí, doctora? ¿sí? sí, doctora. Ramírez, mamá, Julio. Ya. Rodolfo Bisaga, Rodolfo. Hola. Dime Jesús. Sí, este ahí. Este, Rodolfo me ha mandado un... un escrito a mi WhatsApp que está en viaje. Todos hoy día están de viaje. A todos no se los van a internet. Es que, doctora, mañana es un día especial. Todos están retornando a su hogar no, te... Igual hay que trabajar y tienen que estudiar, pero ya, bueno, voy a ser comprensiva. Muchas gracias, doctor Usted tiene un... Ahora, ya está yo, Guamaní, Milagros. Elvira, ¿saben si Yactayo ha estado en clase y se le ha ido la señal? Mm. Doctora, buenas noches. Adelante. ¿Quién está hablando? Doctora. Milagro Yactayo, ahora sí te escucho, Milagros. Sí, tu audio está sí, sí. bajo. Correcto, ya. Ahora, solamente me falta Julio Ramírez, ¿alguien sabe su compañero Julio? ¿Ramírez Mamani? No, Bruno Esteban tampoco, Murguaito tampoco, Nería Morales Marcos, ¿alguien sabe? No, ya, y solamente Ana Tonitas. Doctora, eh, con respecto a la compañera Ana Tonitas, me dijo también que estaba de viaje. Ya, Ana, sí, Ana siempre existe. Y Aiki Pauma, Ella sí, Tiene problemas en su micrófono. Doctora. Flores está en clase, doctora. Sí. Ya. Bueno, ya está. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Over, dime. No me ha llamado. Over, ya te marqué asistencia. Lo que pasa es que sí, los que va. recuerdo sus nombres. Y los he visto que han participado, los voy yo marcando, no hay problema. Mucho, muchas, gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, que pasen un excelente día mañana de las mamás. Para todas las que son mamitas en el grupo, que pasen un bonito día. Nos vemos la próxima semana. Disfruten mucho. Igualmente, usted, doctora. doctora. A usted, a doctora. A usted, a doctora a no, yo todavía no mamá. soy mamá Tengo mis hijos perrunos, así que soy mamá Gracias, doctora. Nos no a todos los compañeros. El saludo. Que pasen tengo un bonito día. ¿Sí? Compañeras. Hasta luego. Descansen y no se olviden de enviarme el trabajo. Doctora. ¿Qué ¿Qué doctora? Doctora. ¿Qué ¿Qué ¿Qué doctora? Muchas gracias, doctora. Buenas noches. a todas las compañeras. Feliz día. Feliz día, familia. Feliz día, compañeros. Feliz día, Feliz día, Mirza. En caso, mañana todos los varones cocinan para sus esposas. No. Hay que portarse bonito. Por si acaso, bien. mañana oh, hay bien. clases de inglés. ¿Va a haber clases? Ay, te a saludar. No se preocupe. ¿Tenemos clases normales? ¿Sí? Normal, si no han tenido el domingo pasado. Mañana. No, mañana. Ma ma no. ma ma ma ma Uy, que me dice que tenía que hacer el desayuno. Ni modo. Bien, chicos, hasta la próxima. Hasta el día lunes. Feliz día, chicas. Hasta el día lunes. Sí, sí, buenas noches. Gracias, sean linda, compañera, compañera. compañera guapa. Pás, pasen lo bonito, bendiciones. Bye bye. Feliz, feliz día, feliz día, día doctora. Y hasta, para los, día. hasta el lunes. de los compañeros también. Feliz día para todos. Muchas, Muchas gracias. Todos. Feliz día para los, los, los, los para que su madre. madre también. Ah, mamita sí. de las cuatro patas. <risa> un, feliz, un feliz día de Ay, la madre bien, bien, bien. a todas esas mujeres. Día todas en esas media hora. Sí. Cuídense no. no. mucho. Disfruten ya. bastante mañana. Grían bastante a todas sus mamitas, a todas sus esposas y todo. Disfruten no, mucho. Un gran día, un gran día, eh. Pásenlo bonito, chicos. Bye bye. bye. Ay, feliz día, usted que papá y mamá. Vaya, vay, chicos. Ahora se ha vuelto bilingüe. I don't have to the bueno, ya se saludaron todos. Creo que ya voy a cerrar el Zoom, ya. Cuídense bastante, hemos No me Igual, cuídense ustedes. Hola doctora, nos vemos. Bye bye. Feliz día. Hasta luego, hasta luego. Bye, bye,